¡Hola! Yo soy Lila Tochi y el día de hoy vamos a hacer una playera de esqueleto. ¡Lila Tochi! Los materiales que vamos a utilizar son... Una playera negra, esta del tamaño que quieras donde la persona que vaya a utilizarla. También vamos a ocupar una esponjita, esta es para pintar. Yo voy a utilizar este lado. Si no te gusta la esponjita también puedes utilizar un pincel. Del tamaño que tú quieras y utilizaremos pintura acrílica esta pintura no es para tela, pero tampoco se cae de ella si prefieres puedes conseguir pintura textil, la que quieras también pintura negra, esta es para corregir errores y va a llevarse muy bien con el pincel también vamos a necesitar un pedacito de cartón. Este para ponerlo dentro de la tela para que la pintura que pongamos encima no se pase a la parte de abajo. No puedes conseguir una carpeta o algún material duro y liso que te ayude a que no se pase la pintura. También utilizaremos una tapita para verter aquí la pintura y tomarla más fácil con la esponjita. También necesitaremos unas tijeras. Una reglita. Y cinta también necesitaremos dos impresiones en opalina del esqueleto que vamos a pintar este debe de ser del tamaño del torso de la persona a la que le vamos a hacer la playera Si lo harás para un niño puedes reducir un poco el tamaño pero creo que para un adulto queda bien un tamaño carta lo vamos a cortar vamos a voltear este y lo uniremos pero eso te lo explico un poquito más adelante. Si no sabes cómo hacer esto, lo primero que haremos es buscar esqueleto vector. De aquí seleccionaremos la imagen que querramos poner en nuestra playera. Una vez seleccionada, le pondremos copiar o guardar. Si no te deja copiarla, la puedes guardar en tu computadora y después pasarla directamente a Word. Ya que tengas tu imagen en Word, la seleccionarás. Te irás a formato, donde dice herramientas de imagen, le pondrás recortar. Lo dejaremos justo a la mitad de esta manera. Nos tendrá que quedar así. Como yo quiero que este sea tamaño carta, vamos a eliminarle los márgenes. Nos vamos a márgenes, le vamos a dar márgenes personalizados y le vamos a poner en cada uno punto 5 ayudándonos del tabulador para irnos más rapidito. Y un enter y listo. De esta manera nos quedará al ras de la hojita. Y esta imagen la imprimiremos dos veces a nopalina. Llegó la hora de la verdad. Manos a la obra. Lo primero que haremos será recortar por todas las orillitas hasta eliminar la parte blanca. Todo esto de las dos impresiones. Vamos a empezar. Aquí sin miedo a la muerte, vamos a darle un corte. Aquí lo que queremos conservar es la parte oscura. No importa si la rompemos para poder cortar con mayor facilidad la parte blanca. Al final la podemos volver a pegar. Cada corte que hagamos es pegarlo con una cintita. Yo hago el corte en la parte más gruesa. Porque así la cinta se amolda a los bordes Que si lo hago en las pequeñas Donde no entraría muy bien Y tendría que poner un pedazo más pequeñito de cinta Y vamos eliminando todos los huesitos Lo que nos interesa es la parte negra Hay veces que en las vueltas se me complica Y rompo los huesitos Para poder cortar con mucho más facilidad La parte blanca no es la que nos importa a fin de cuentas Ese es el proceso más tedioso de todo, pero los resultados sí que son increíbles. Esos pequeños huesitos son tan pequeños que mejor decidí unirlos junto con el otro huesito. Y aquí ya nada más pegamos todos los cortes que les hicimos a la parte negra con cintita. Para que nos quede muy bien. Listo, así quedó. Y ya que tenemos las dos recortadas, lo que vamos a hacer es, como dije al principio, voltear. Voltear una y de la parte del centro los vamos a ir pegando con cinta. Así hasta que se hagan uno solo. Empezando por arriba. Si se fijan, la cinta compensa la falta de papel que hay en el centro. Y así quedó. Ahora sí, viene lo bueno. A pintar. Antes de comenzar, vamos a colocar dentro de la playera la carpeta o el cartón que conseguiste que quede muy bien centradito y hasta en la parte de arriba donde va a ir nuestro molde la regla nos va a ayudar a colocar exactamente en el centro nuestro moldecito y no olvides colocarlo lo más arriba que puedas muy muy pegadito al cuello y ya comenzaremos a adherirlo con cinta por todos los bordecitos para que no se nos vaya a mover si vemos que está muy aguado el centro, podemos pegarle cinta para agarrar los huesitos. Al momento de estar pintando y no se nos vaya a mover el molde. Vamos a verter la pintura en nuestra tapita y vamos a recortar la esponjita para solo utilizar un pedacito. Y comenzaremos a pintar a toquecitos, muy despacito, a toquecitos poco a poco. Vamos a empapar nuestra esponjita pero vamos a reducir la pintura para que no nos quede tan húmeda para poco a poco ir llenando de pintura el diseño para que no se nos vaya a correr la pintura debajo del molde. Esto tienes que hacerlo con mucho cuidado porque a veces se levantan los huesitos y puedes llegar a manchar debajo. También ten mucho cuidado a los bordes. Aquí ya coloqué un cartoncito para que no se me pinte la playera en los lugares que no quiero. Yo quería que mi playera me quedara... Como con texturita, que no fuese totalmente blanco. Tengan mucho cuidado a retirar la cinta porque a veces se puede romper el papelito. Y vayan agarrando los huesitos para que no se les muevan, miren. ahí se anda moviendo. Mucho cuidado, con paciencia, esto es con paciencia. Y ahora vamos a comenzar a retirar para ver cómo nos está quedando Wow. como ven aquí se pasó un poquito la tinta y en esta parte también entonces le vamos a pasar la pintura negra para eliminar un poquito recuerda no es necesario que le pongas demasiado porque el negro de la pintura y el negro de la playera son diferentes tonos Solo vamos a darle toquecitos para que no se nos vea tan exagerado el error. Poquito, poquito, poquitito. No es necesario que sea tan perfecto. También vamos a, a corregir los errores en el blanco. Yo lavé mi pincel y comencé a rellenar las partes que creo que me faltó pintura blanca. Como ahí, en las partes donde tenía cinta, que se ve marcada la cinta, Ahí también le pasé poquito pintura blanca para que comenzara a, a ser más uniforme. ¡Y listo! Así nos quedó. ¡Buah! ¡Buah! ¡Sí! Los poderes mágicos. Maravilloso, quedó perfecta. Bueno, no, pero está bien. Si te gustó, dale like. Comparte con tus amigos y suscríbete a este y a mi otro canal, que es Helen Corp. No olvides activar la campanita para que te notifique cada que suba video. Y nos vemos. Estrellita. Adiós. Y me voy bailando el esqueleto. Uy. Mira qué chulada.